Buenos días. Hoy vamos a ver una nueva función de Microsoft Excel que no es muy usada, pero que lleva con nosotros desde la versión 2013. Se trata de la función base. Esta función lo que nos va a permitir es hacer una conversión de un número en una base determinada a un número en otra base. Aquello que nos enseñaban de convertir a base binaria, base octal o base hexadecimal. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con este número, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a aprovechar, voy a pegar el mismo número y vamos a trabajar con distintas bases. Entonces, el primer ejemplo, por ejemplo lo vamos a hacer con base 10. Y el tercer parámetro, que sería longitud mínima, no lo vamos a cubrir, lo veremos más adelante. Insertamos la función, buscamos, función base. Base, como vemos, tiene tres parámetros, el número, la raíz... Y la longitud mínima. La raíz es lo que he puesto aquí, base a la que convertir. Vemos que lo que hace es convertir un número en una representación de texto con la base dada. Es importante ver que lo que vamos a obtener no es un número, sino una representación de texto. Para el ordenador serán letras. Aceptamos y decimos que bueno número es la primera columna. Lo coge perfectamente. Raíz es la segunda columna. Lo coge perfectamente y no le vamos a indicar longitud mínima. Como vemos, el resultado es el mismo, ya que le hemos dicho que lo genere en base 10 y por defecto para Excel todos los números están en base 10, pero la diferencia es que está entre comillas, por lo tanto, no es un número para Excel. No vamos a poder hacer operaciones como sumar, restar, multiplicar o dividir. Le damos a aceptar para ver el resultado y vemos que el resultado es el mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, si recordáis, os había explicado que, por defecto, si no hemos cambiado la alineación, los números se alinean a la derecha, como en la columna A, mientras que las letras, los textos para Excel, se alinean a la izquierda, aunque para él los, los textos sean las letras del 0 al 9. Como vemos, se alinea a la izquierda. Otra forma de saber si son números o textos es, simplemente, una vez que seleccionamos la columna, ver si en la barra de estado aparece la suma de los resultados. Si es así, aquí hay números. Además, tenemos el recuento y el recuento numérico. El recuento numérico nos dirá cuántos números hay. En este caso, en esta columna hay un título y cuatro números. Recuento cinco celdas con valores. Recuento numérico cuatro con números. Mientras que si seleccionamos la columna D, veremos que solo nos indica recuento. No existe recuento numérico. Todas las celdas no vacías contienen textos. Vale. Es una forma de convertir un número a texto, una de las opciones. Vamos a probar qué hace con otras bases. Base 2 lo que implica es que vamos a convertir un número decimal en su equivalente binario. Arrastramos y vemos que efectivamente lo que genera es una ristra de ceros y unos. Para recordar, un número en binario solo usa dos dígitos para representarlo, en este caso el 0 o el 1. Otras bases muy conocidas son la base octal y la base hexadecimal, que usa 16 dígitos. Podemos arrastrar y ver cómo, qué resultado tiene. Una base menos conocida, aunque lo usamos mucho, es la base 12, la base que genera las docenas. Y aquí podemos ver cómo en base 12 tendríamos ese valor. ¿Qué resultado tendríamos en base 12 para un número conocido? Por ejemplo, 24, pues 2, 0. ¿Vale? Eh, usaremos números un poco más claros para poder ver realmente cómo funciona. Los típicos números que se enseñan en informática, pues tenemos el 256, el 512, el 1024 y el 2048, por ejemplo. Si hacemos esta conversión y los convertimos a base 2, vemos que realmente lo que pasa es que cada uno añade un 0 más. Si en lugar de usar base 2, usamos base 8, vemos que sucede lo mismo, pero con un resultado distinto, y base 16, pues otro tanto. Podemos ver que van cambiando los números. Es una forma muy sencilla de conseguir hacer una conversión de un número en base decimal a cualquier otra base. Bien, nos queda por comprobar qué es el último parámetro. El parámetro longitud mínima, que no lo habíamos tenido en cuenta, vamos a añadirlo ahora. Vamos a indicarle que lo coja, aceptamos y arrastramos la función. Si el parámetro de longitud mínima está vacío, no hay ninguna diferencia. Simplemente lo ignora y sigue trabajando. Si le ponemos una longitud mínima, lo que le estamos indicando realmente es cuántos caracteres como mínimo queremos que usen el resultado. Eso quiere decir que si le decimos que queremos 5 caracteres como mínimo, pues lo que va a hacer es, en todos aquellos resultados que no genere 5 caracteres. No use 5 caracteres, lo que va a hacer es añadir ceros a la izquierda. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si le indicamos pues, 125, pues nos generará un número un texto, perdón, con 125 ceros a la izquierda. Bien, esta función puede devolver dos errores. El primer error es que le hayamos pedido demasiados, demasiada longitud. Si nos pasamos de 1000 caracteres, nos indicará el error num. Y el siguiente error que puede generarnos es que el dato que le estemos pasando no sea un número decimal. Por ejemplo, si le escribimos un texto, nos dirá que es valor. ¿Qué implica esto? Que podemos cometer un error sin querer, indicándole que queremos que nos convierta el número 12.45 y... Resulta que en castellano el 12 123.45 no es un número decimal. Por lo tanto, nos dará un error. Para él es un texto. Fijaos que ha cambiado la alineación a la izquierda. Nunca uséis el separador de miles para introducir un número en una celda de Excel. Lo más probable es que os genere un error. Si queréis, solo usad el número decimal. Imaginad que lo que queréis hacer es introducir un número decimal. 122.000 este número 1 2 3 4 5 coma 6 7 y aceptamos vale si os fijáis en la conversión lo que va a hacer es ignorar los números decimales quedarse solo con la parte entera del número y hasta aquí una introducción a la función valor para que podáis ver pues cómo funciona y perdón, la función base, para que podáis ver cómo funciona y aprovecharla en vuestras hojas de Excel. Un saludo y si os ha gustado, ya sabéis, compartid, dad like y todas esas cosas.